Vuelo directo. Sí, ¿A dónde nos vamos? A Buenos Aires. Bueno. Le damos la bienvenida a nuestro amigo, compañero y corresponsal desde Buenos Aires, Eduardo Pierce. Edu, buen día, buena jornada de lunes. ¿Cómo estás? Hola Eva, ¿cómo estás? Buen día, buen día Carlitos, oyentes, equipo de trabajo, muy bien, ya calorado, mm. empezar con 28 grados la mañana. Muy pegajoso todo, pero lo peor es lo que se viene. 36 grados es lo que pronostica el Servicio Meteorológico para hoy aquí en Buenos Aires. Está ardiendo, y no solamente, chicos, en materia de tiempo, sí. sino en materia política, porque ayer Milagro Sala aprovechó nuevamente los micrófonos para decirle al presidente como... Algo así como que se ponga los pantalones y la indulte, eh, que tome coraje. Que la segunda vez que lo hace públicamente la líder del movimiento Tupac Amaru, que recordamos está cumpliendo una prisión efectiva, Estamos pero en, en el domicilio. Recordemos que la primera vez que pidió que la indulte el presidente salió a responder que él tiene ganas de hacerlo, pero que la constitución no se lo permite, porque es, eh, tiene que tomar. Si, si la decisión la si hubiera tomado la justicia federal y no la provincial, él podría. Bueno, una cuestión de competencia según manifiesta el presidente, pero según el movimiento Tupac Amaru, el kirchnerismo y otros sectores de la política dicen que el presidente podría utilizar la lapicera. Es uno de los temas políticos de la mañana y no es el único porque la oposición salió a criticar al gobierno por lo, la posición que tomó el gobierno la semana pasada, eh, después de que se dio a conocer el número de la inflación que es tan alta, lanzó a los camioneros a controlar que haya abastecimiento en los grandes hipermercados y a los movimientos sociales a controlar que se cumplan con los acuerdos de precio. Según la oposición sacaron la partida de la calle y eso no está bueno. Según el gobierno es una medida importante para empezar a controlar algo que recordamos nunca se viene cumpliendo como corresponde que son los famosos precios cuidados. Y hablando de inflación y de billetes... Este miércoles hay una reunión entre y el presidente aquí en Buenos Aires. La idea es algo que se baraja hace tiempo, emitir billetes de mejor numeración, más alta, por la inflación. Hablan de un billete de mil y de un billete de mil pesos. Esto podría ser anunciado el miércoles en, en el Palacio de Hacienda. El otro dato interesante político tiene que ver con la oposición. La interna fuerte no se vive solamente en el oficialismo. En la oposición también se sacan los pelos para ver quién va a ser el candidato. Lo cierto es que el fin de semana Macri no descartó presentarse como candidato y ritondo que en su momento fue, recordamos, ministro de seguridad, dijo que si Macri finalmente toma la, la decisión y se presenta, nadie en la interna le haría frente. El tema de los gremios que salen a controlar ahora los precios, dicen que ya hubo un acuerdo, pero hay que ver hasta dónde llega, porque en realidad el, los gremios niegan que haya habido un pacto con el gobierno para que el aumento de salario no supere el 60% este año. Dicen que no hay ni piso ni techo, pese a que el gobierno dijo que eh, había llegado a un acuerdo del 60%. El juicio de la Corte, otro dato importante esta semana, porque pese a que, Recordamos los miembros de la Corte Suprema, podrían presentar un escrito. Desde la Cámara de Diputados esta mañana dijeron que van a hacer lo imposible para que los miembros integrantes de la Corte vayan personalmente a responder preguntas a la Comisión de Juicio Político. Y recordamos, chicos, recordamos Eva Carlos, uno de los temas centrales. Hoy empieza la tercera semana del juicio por Sosa, donde declaran, hay mucha expectativa, familiares de los acusados y también los amigos que recordamos, dos amigos que habían sido sobreseídos, también la mirada está puesta en ese juicio sin lugar a dudas. Y aprovecho un paréntesis con este caso, a raíz de las repercusiones de Sosa y, y en medio de la situación de, de, de, de, de, de, de violencia que se vive en los boliches en los últimos tiempos y casos que se han dado como en General Pico, como en Cañuelas, el gobierno tiene que tener una oficina de la nocturnidad para trabajar y ponerle fichas a esto de que haya un cuidado más extremo de los chicos que salen a divertirse mm. Mira vos, Edu, te acordás sí. que antes también hubo algunas medidas que eran los boliches hasta las 3 de la mañana pero mm. después se daban cuenta que sacaban a toda esa gente, la sacaban a las 3 de la mañana y también crecía la inseguridad ¿no? claro. en esos horarios mm. así que está bueno a ver qué se puede llegar a hacer para controlar también lo que pasa fuera de los boliches Hablaban, por ejemplo, de más poder a los patobicas y otros decían, no, si le da más poder esto se puede ir de las manos. Están buscando la vuelta, porque también saben que los patobicas tienen un límite. También hablan de la preparación de los patobicas Hay bolitas que usan gente preparada de las Fuerzas Armadas, lo único que hace es contratar a uno musculoso. Digo, todo eso es lo que se tiene que barajar y hablaban de tener entera en el juicio, pero crear una oficina que en realidad le da seguridad a los padres y a los propios chicos para poder salir a divertirse. En los últimos tiempos, fíjate vos que el caso Baezosa no es ningún ejemplo, porque todo lo contrario, se volvió más violenta la noche. Uh -huh. sí. Bueno, van a tener que blanquear ahí, me parece, el tema de, de, de los patovicas, empezar a, sí. a, a blanquear sí. ese sector y decir, bueno, quiénes son los que trabajan como seguridad, y después replantearse qué hacer en situaciones como cuando, una, cuando hay una pelea adentro y sacarlos, si eso está bien, Esa. si está mal, van a tener que empezar a modificar todo eso, ¿no? Sí, sí, bueno, lo bueno y interesante mm. es que por lo menos se ponen a pensar en eso porque sí. veníamos muy descuidados, como decía Eva, en su momento se intentó, nada de eso sirvió los límites, sabemos que cuando hay prohibición o límites, si no está bien hecho nunca sirve, bueno, sí. y en este caso no sirvió ni la prohibición ni el límite. Es verdad, es, es verdad. verdad. Edu, te agradecemos muchísimo toda la información desde Buenos Aires y como siempre quedamos en contacto. Por supuesto que sí, un abrazo grande a todos.